Suenan las sirenas Comienzan tus problemas Quieres aparentar Lo que no puede ser Quieres vivir en paz Y te enseñar Que te diga a ti lo que tú puedes ser Que nadie te diga a ti lo que tú puedes ser Quiero pisar el suelo con la suela de mi zapato. Deja que toque el cielo Suelo por la suela No sido porque me fui a robar, mamá sido porque me quejo sido porque me fui a robar, mamá sido porque me quejo ¿Qué que, que, que, que, ¿Qué qué, qué, qué qué, ¿Qué que, qué qué, Chavales, amigos y familiares que luchan por nosotros, mientras otros su realidad la venden personalmente.